En esta experiencia vamos a ver distintos objetos de metal flotando en la superficie del agua. Son objetos de metal cuya densidad es mayor que el agua así que en principio el empuje por el principio de Arquímedes no es suficiente para hacerlos flotar pero si los colocamos eh, con delicadeza en la superficie del agua la fuerza de tensión superficial es suficiente para hacerlos flotas si sí, no son muy pesados hay que colocarlos con mucha delicadeza para que no se mojen y no se hundan podemos hacer flotar una cuchilla de metal un clip o una aguja a ver si la dejamos con suficiente cuidado ¡Oh! bueno veis cómo, en realidad si pasan la superficie del líquido sí que se hunde bueno cómo podemos explicar este fenómeno eh, para ello lo más fácil es usar la siguiente analogía podemos pensar en la superficie del agua como una goma elástica que cuando la deformamos aparece una fuerza que trata de volver a llevarla a su situación plana cuando ponemos un objeto este hará una concavidad sobre la superficie del agua y en los eh, puntos de contacto con el objeto aparece una fuerza de tensión superficial que es tangente a la superficie y que tiene una cierta componente vertical que compensa el peso de modo que se mantienen. Como ya he dicho, si conseguimos pasar, vencer esa fuerza de tensión superficial introduciendo el, el objeto un poco más en el fluido, pues este se hunde por su mayor densidad. Bueno, Otra manera de poner de manifiesto la fuerza de tensión superficial es con, el, con este otro experimento. Podemos colocar tres palillos formando un triángulo en la superficie de este plato con agua tal que así y tomando una gota de un jabón comercial si la ponemos en el medio sucede lo siguiente los palillos se separan bueno cómo podemos explicar este fenómeno de la separación de los palillos de nuevo es la fuerza de tensión superficial Aparte de la componente vertical, de la fuerza de tensión superficial, también hay una componente horizontal. Cuando el palillo está flotando libremente, la fuerza de tensión superficial tira del palillo por los dos lados con la misma intensidad. Sin embargo, al poner la gota de jabón, el jabón es un poderoso tensioactivo y hace que la tensión superficial baje mucho, la tensión superficial del agua. Como está... En forma de triángulo inicialmente la tensión superficial cae mucho en la zona interior de modo que la fuerza de tensión superficial que tira hacia adentro va a ser mucho menor que la que tira hacia afuera llevando los palillos a, hacia el exterior del plato. En ambas experiencias se manifiesta muy fácilmente la fuerza de tensión superficial y son muy sencillas de hacer.